Solo paro para respirar, sos de mi talla, demostrar en la batalla cultural que no te callas, me tirás, mientras la piedra me tirás, si he asustado mentirás, mira con quién te metirás.